En el caso de Microsoft Edge, lo primero que tendremos que hacer si queremos incorporar un nuevo buscador es ir a la página de ese buscador. Vamos a ir por ejemplo a la página de Google y una vez que estamos ya en la página, eso le permitirá al eh, navegador reconocer dicha página. Vamos a Más, Configuración y en la sección de configuración avanzada, descendemos hasta donde pone buscar en la barra de direcciones con, en principio va a salirnos siempre, Bing, que es el navegador por defecto. Le damos a cambiar y vemos que ya ha detectado Google. Lo establecemos como predeterminado y a partir de este momento cualquier búsqueda que yo haga en la barra de direcciones, voy a crear una ventana nueva, me voy a la barra de direcciones y, por ejemplo, voy a buscar movimientos migratorios vemos que las sugerencias son sugerencias en google si quiero por ejemplo voy a cambiar quiero utilizar la wikipedia wikipedia vamos a ver wikipedia en español si sí, ahora Fuera la Wikipedia, perdón, a la búsqueda, configuración, vamos a la configuración avanzada, cambiamos y vemos que ya está detectada la Wikipedia. Si marco Wikipedia puedo establecer como predeterminado y en ese caso, en cualquier página desde la que yo buscara, yo busco ahora los movimientos migratorios y lo que me da es el resultado de la búsqueda en Wikipedia.